Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana Desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes en este programa Con un tremendo contenido para que usted termine el día informado comience el día, ¿verdad? comience el trabajo informado eh, debidamente Vamos a escuchar a Francis Rodríguez con su comentario del día Buenos días Francis Bien, gracias, amado y demás Se pasó Miren, eh, qué pasó eh, ah, ella ahí me mandó, eh, una, una foto dijo, yo le voy a, a decir ahí. que si eres guapo ve vestido de morado a la plaza de la bandera y grita cuatro años ah, más. A la, no, no, a, a, la cual, a la gente cualquiera que que sea guapo y que ah, a la plaza de yeah. la bandera Entonces, con ¿tú yeah. te te te vestido de morado y una morada mira, <ríe> cuatro años más mira <ríe> qué interesante propuesta miren ciertamente que todos Estamos consternados consternado por lo que ha sucedido políticamente y lo que menos esperábamos era una suspensión como sucedió el pasado domingo. Sí sabíamos y teníamos con conocimiento de que el gobierno no interesaba exponerse a una derrota previa y las protestas y opiniones nacionales te dicen a ti que había muy poco que buscar y que hay muy poco que buscar el 15 de marzo. Digan lo que digan y minimicen, y minimicen. Hay una realidad que le está tocando de frente y duro. Y van a buscar la vía de, men de menospreciar incluso la reacción espontánea del pueblo y de la juventud, entendiendo que aquí se manipuló para producir una suspensión, que en el entramado, y como lo expresara Juárez Castillo ayer frente a los jueces de la Junta y ante el país, era procurar que la crisis se abordara de la siguiente manera. Procurar que como dice el artículo de la ley, que lo emitiera una ley para indicar que hay una nueva puesta en conocimiento de que hay elecciones una, en el 15 de marzo, cosa que de forma altruista la sociedad y los partidos, parece ser, ayer han conformado la oportunidad de solución pero con ciertas condiciones porque hasta el momento que la junta lo da volvió a cometer el error de no hacerlo por vía del consenso entre los partidos que son los actores principales de estos procesos y donde la gente vota y ejerce su derecho al voto en la preferencia política que tenga Esta Junta esta junta, ha tenido que cargar con la infructuosa forma de pasar la página, digo infructuosa porque intentaron pasar la página en pasividad, que hasta la propia doctora Andrea Maganres se sorprendió en la reacción que tuvo el pueblo cívico, pero sobre todo pacífico, y que has reproducido estas protestas. Francis, pero ¿a dónde voy? Dígame. Pero tuviste las declaraciones de, del señor Castaño, o sea, que lo que aconteció en la Junta, en el proceso electoral, fue un caso fortuito. O sea, como que no es nada. O sea, fue algo que pasó. Lo han minimizado. Por, por eso Dios. empecé diciendo, ustedes quieren, lo pueden minimizar, lo pueden denostar, pueden hacer lo que quieran. Pero esa, eso le cargó a usted el down porque fueron los que defendieron a capa y espada el sistema de votación automatizado y usted busca en el compendio constitucional dominicano y legal y en ningún lado se habla que será el voto automatizado. Pero, vean ustedes, sorpresivamente, dice Castaño el domingo y miren qué cosa que el voto manual es el que ha estado dando resultado y no así el voto automático. Pero ya se convencieron. Y ha hecho que se reúna la conciencia social, incluyendo aquellos apáticos a la política y aquellos que denotan, desnotan, es decir, le dan como una especie de calificativo, peyorativo a la política o a quienes nos dedicamos a la política o que participamos en política y hoy encontramos que a una sola voz se pide, se pide, primero una explicación viable, certera de qué sucedió aquí y luego adentrarnos a la preparación con las características que se definían en una locución pública en el día de ayer como una especie de audiencia real. Y yo quiero que me pongan un breve que mandé el video en el momento que Juárez Castillo le está ingripando a la Junta sus debilidades y culpas. Veamos. Ahora de frente con todo el respeto, el país lo que espera de ustedes o esperaba de ustedes es una explicación a fondo acompañada incluso de renuncias de por qué se le cercenó a ese país entero su derecho de votar el domingo siendo esa la responsabilidad de ustedes eso es lo que el país está esperando de ustedes por eso que ustedes ven las manifestaciones espontáneas de los jóvenes ya en, en varias partes de la geografía nacional que se resisten a creer que todo va a pasar con una normalidad eh, deportiva, de que bueno y ahora, con qué credibilidad vamos a ir el, el, el, el 15 de marzo, con la misma de, de lo que pasó el domingo esta junta se ha ganado la confianza del país para que el 15 de marzo pueda decir ganó fulano de tal siendo la principal acusada de la debacle que pasó el domingo ustedes son hoy por hoy en la, en la batalla de opinión pública, los principales acusados de haber cometido la debacle del domingo, para ponerse, para resumírselo a ustedes. Y yo les voy a explicar ahora cómo pasó la debacle del domingo. Ahí pueden buscarlo en YouTube y en las distintas, y en Telenor, porque Telenor hizo conexión. Para que entiendan cosas que no se han dicho y que aquí, en los medios de comunicación, aquellos medios que defienden aquella postura... Y Juárez le dice, y ojo, era el Palacio el que tenía el interés de que fuera parcial, que las manuales siguieran y que la dificultad del resto del país se resolvieran posterior como lo están resolviendo ahora. Y qué pena que teniendo las declaraciones del de PLD en principio acusando y, de, y, y mandándose... ...a que nadie lo ponga como cercano a eso que pasó... ...ellos no tienen nada que ver con eso... ...y de un momento a otro... ...las declaraciones de, de Luis Abinader... ...que le puso... El, da, eh, eh, eh, ...el punto... ...pero inmediatamente... ...al día siguiente... ...las declaraciones del presidente Fernández... ...y luego las declaraciones de Danilo Medina... ...totalmente distante de una realidad... Y es lo que el pueblo le está molestando, que lo hayan, este caso lo hayan minimizado y hayan tratado de balotearlo y buscar un culpable. Pero no cualquier voy, culca, cul no culpable. No cualquier culpable. Por Dios. Vamos a una llamada y voy a concluir con el tema de la investigación y el, el coronel y el sí, sí. empleado de... Claro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carolina Francis? Hola, muy buenos bien, días. Muy bien, Vargas, de este Ay, ¿cómo está, hermana? Bien. Viendo ayer lo que pasaba en San Francisco y pasaba en República Dominicana, viendo el disgusto que tiene la población, yo veía y decía, ¿qué hacen los políticos dañando esta actividad? ¿Por qué? Porque si hay un pueblo que está disgustado, si hay una juventud que se ha empoderado en salir a la ciudad, calles por sí solo no porque te dan un picapollo no porque te dan dinero, sino porque la juventud ha visto lo que está pasando Así y que es. la juventud necesita empoderarse ¿qué hacen los políticos queriendo comandar la situación? yo entiendo que en vez de hacer bien ellos lo que están haciendo es un mal bueno, a eso se, se refería Mado no y ya, ya en principio como partidario sí entonces dejen que la juventud se exprese dejen que la gente se exprese ayer había niños, había ancianos, yo me fui con mi hija, eh, eh, va a ser su primer bolso. Sí, me bueno, mi hijo me dijo, papi, papi, yo estaba en la mano, yo, yo estaba allá. Entonces, entonces dejen, y si van a estar que estén detrás, viendo, observando, no dirigiendo, vamos a dejar que sea el pueblo dominicano el que exija que estas autoridades nos defiendan, pero sí. que seamos nosotros, no sí. ellos. De acuerdo. Gracias Frank Gracias que sí, el, el, el programa no me lo pido, Sí, muy sabemos Gracias. que siempre estás ahí Gracias usted Y yo estoy de acuerdo, Quizá eso es lo que me motiva No me motivo mucho a aparecer Porque no quiero que me tomen sí, como, eh, que como tal Porque nunca me voy a aprovechar Yo tengo medios, estoy aquí Y ustedes saben que siempre lo hago con el debido respeto Y cuidado Nunca hablo como un independiente Siempre he dicho, yo soy político Incluso participando como candidato hoy día Es decir, que nadie le, me puede decir a mí Ah no, pero es que Francis tal cosa No, no, no, espérate Tú sabes del lado que yo estoy Y cuando doy mi opinión La doy un, una opinión de la realidad Con mis convicciones Y eso, gracias Esther. Y creo que entonces me pongo del lado de tu opinión Porque eh, trato de evitar ciertamente Y estoy contigo En que dejemos que el pueblo se exprese Que es espontáneo entonces, cuando llegamos entonces a esta realidad, surge, no sé, porque la verdad que tengo algunos puntos Cómo surge de momento la, la noticia de la información de esta conversación Pero val, vale la pena entender que es una forma de decirle al Estado Ustedes lo hicieron y lo intentaron concretar pero apareció un testigo de Dios que siempre aparece, que no se tiene en cuenta y no cayó, no cayó. Y cuando se habla de que hay una investigación y se hace una reproducción de una cámara en el lugar de la investigación que ni siquiera los abogados tenemos acceso, amado, ¿verdad? Ni los abogados tenemos acceso en esa prima fase. De hecho la, la, el código plantea Que la investigación en ese nivel Es, es eh, pública solo para las partes No para el público en general Sino para de las partes los carada, que están ahí sí, Entonces y, burda. y vemos Que es la que utiliza previamente Para la policía Y su vocero Dar una explicación al país Y se nota Que va pausadamente Un tanto pausado ...para no cometer errores... ...la verdad... ...ha sido develada... ...y eso es lo que la Junta y el gobierno... ...han querido pasarle por alto... ...y tener a dos individuos... ...que son los que han develado el plan... ...y han develado que sí hubo manos... ...intencionalmente maliciosas... ...para abortar este proceso... ...el pueblo... No permitamos que nos quiten nuestros derechos y vamos a votar masivamente el 15 de marzo. Muy bien, bien. muchas gracias, Francis. Muy Dale, bien. La, la llama, buenos llama, días. buenos sí, Buenas. Días. Buenos días. Le escuchamos. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí. Buen día. Buenas. Sí, buenas. Sí. Ok, ok. Bien, este, quiero felicitarle eh, a ustedes por este programa que tienen. Muchas tiene. gracias de tamboril ah de, tam eh, de tamboril no qué bueno no pienso yo que es el voto automatizado que tiene que tiene problemas porque la, la votación que se dio a nivel de, de boleta eso tiene tiene mucho problema también porque las imágenes no se no se notan. ya no se son, son barrones lo que hay porque ah eso es un que, punto importante que lo importante que quizá uno como candidato eh, le diga la posición que yo tengo sí eh, no se no se conoce no sé yo por lo menos en caso mío yo no me conozco distinguido no eso fue una de las solicitudes uh, que hizo uh, la delegada eh, de del, del PRD del temprano, PRD. me dijeron no este, yo yo no te conocí yo no sabía dónde tú estabas y no hay que la posición de la uh, de la boleta que dieron de el candidato de muestra para uno usted es usted es candidato usted yo es can... posición en la orilla usted es candidato a qué a qué posición eh, y y me pusieron me pusieron me pusieron en el centro Oh. Eh, no se escucha. Perdón. Eh, ¿A usted es usted candidato a qué posición? Yo fui el candidato por la Fuerza del Pueblo. Okay. A usted eh, candidato no porque todavía, elegido, todavía no sí. han pasado sí. las elecciones. Sí, pero eh, muchas gracias al amigo que nos sí, llama. Soy uh -huh. Gracias, y gracias. el caso que si la boleta sigue saliendo así. No, no Nosotros se puede. No estamos seguros gracias. ninguno, vamos a estar no vigilantes. Vota por mí vota por otro. Porque sí. No, porque son son Muy, unos borrones sí. lo que hay, gracias no, amigo amigo televidente, televidente, muchas gracias le le digo De que tamboril, una... él parece que es el distrito el tam... municipal porque son en los lugares ah no tamboril yo creo que no es tan grande Ahí están a municipio. Mira, el una municipio. de las solicitudes que hiciera eh, la delegada del PRD ante la Junta en el día de ayer Es el tema de la claridad de la imagen de los candidatos Que sean más amplia y más clara. Que los apuntes que fue tomando pues, el presidente de la Junta se supone que lo, lo tendrá en cuenta okay. Vamos ahora sí con WhatsApp e iniciamos con Tony Tony, pues yo te escribo, que me solicite el número Tony Reyes eh, Roberto eh, dice, vamos a ver qué nos dice Roberto eh, Ustedes han dado un palo con ese programa Ustedes deben darse cuenta por todos los que están activos en Whatsapp eh, Telenor y Los Vargas deben de estar alegres con ese proyecto Donde no hay que envidiarle nada a los programas de La Capital Muchas Oíste Giovanni Cordero, que está la producción yo a veces estoy durmiendo y en mi consciente digo... ¿Qué me va hay, a pasar? Hey, digo, ay, el programa de mañana y de una vez me despierto. ¿Oíste, Genesis. Sí. Vamos a ver, bienvenida, dice... Es, ah, vamos a ampliar esta foto que Pero también nos la mandó si, si tú eres guapo <risa> si tú eres guapo ve a la plaza de la bandera vestido de morado y di cuatro años ayer. más <risa> si qué fuerte aquí veo Todo una de conectamos. las muchachos que fueron a, a la mancha inicia la verdad Déjame decirle. Con, ¿tú al lo peor de una sociedad no, no manipulada 40. por la política es ver pobres apoyando ricos culpables de su pobreza. Así mismo es eh, bueno. <risa> Dos jóvenes. Nah. Míralo. Ahí está. Bueno. Espérate. Ya termina. No, ¿tenés una llamadita? Buenos días. ¿Tenés una llamada? ¿tú? ¿tú? ¿Tú? ¿Tú? No. Ok. No, no, pues mira, vamos no, a terminar con el WhatsApp, WhatsApp porque ya WhatsApp. Estamos... Entonces, no Irka, que nos mandó la misma imagen. <risa> Okay. Y Noelia, desde el Limón de Samaná, en relación a la pregunta del día, dice lo siguiente. Eh, no, porque en el Limón, en las elecciones, el PLD ganó la alcaldía y las urnas fueron violadas antes de llegar a la Junta. Pero eso se quedó así porque Miguel Ángel Yasmín, el muñeco, y demás seguidores querían... Ay. Eh, o sea, decir como que eso ganó. Y también dice: Tengo que decirle, ok, es lo mismo, dice Noel. No, bueno, que no. vamos, pero, no, pero miren nos este quedan titular. Dos, nos quedando ah, no, WhatsApp. Nos quedando quedan bueno. todavía. Y el 5922. Ah, que no sí, se ve. Sí. Pero vamos a leerlo. ¿no? lelo léelo, claro. Eh, buenos días, saludo desde New York, gracias. mi bello pueblo San Francisco. Y muchas gracias por mantenernos sí, informados. Sí, sí. El 5922 desde New York. Okay. Y Ondina dice: nos manda esta, esta imagen que dice. La pela se pospone. que no, no, no me, me dijeron. Bueno, que, que tú estabas la mandando votar para, para la gracia Rosa en San Francisco. Ah, miren esto, señores, para, para irnos. Bueno. Lo que dijo Kiki Antún, ah, no, pues Busque ese vaya. video, lo que dijo Kiki Antún ayer. Míralo aquí. Si lo pueden enfocar. Eh, atención al. Ale. Dice Kiki Antún sobre las la elecciones. la junta preguntando por Sara Sí. Miren sobre las elecciones del 15 de marzo. Dijo él que lo que viene es grande. Prepárense para el lío. Mira, señores. Terminamos por hoy Ya regresaremos mañana ¿Parece? desde las 7 No se pierda nuestro programa de mañana Voy a mañana. ver que el lío se va a más de 15 Porque bueno, hay diga. gente que no va, a aceptar, no va a aceptar que perdió Y lo que van a hacer es un lío Nos jodimos